una vez más en Vos. Amén. Segundo día. Honremos hoy a Santa Margarita María como a la discípula muy amada del Corazón de Jesús. Siempre se dejó enseñar y formar por Él a su modo. Entreguémonos también nosotros en las manos divinas recordando lo que la santa dice de Nuestro Señor. Me ha dicho que no debo tener nada, tanto más cuanto que él es un buen maestro, tan poderoso para hacer cumplir sus preceptos, como sabio para bien enseñar y gobernar. La práctica de hoy la conformidad con la Voluntad de Dios y la Máxima de la Santa manteneos siempre en la oración y en todas partes delante de nuestro Señor como una discípula ante su Maestro, la cual quiere aprender a hacer bien su Voluntad por la renunciación de la Suya propia.